time, Bolivian is. President Evo Morales has given his first news conference since being granted refugee status in Argentina last week. During his address, Morales named two possible successors to his party following his ouster in what he and others describe as a military coup. The two possible successors are Morales' former economy minister, Luis Arce Catacora, and coca farmer, union leader, Andronico Rodriguez. This is Evo Morales speaking to The Intercept's Glenn Greenwald in an exclusive interview published Monday. La familia amenazada quemaron la casa de mi hermana en la ciudad de Oruro. Eh, los chicos perseguidos, felizmente gracias al pueblo argentino, ya está en Argentina. Y sobre todo, autoridades del movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hicieron renunciar quemando sus casas, amenazando a la familia. Eh, hicieron renunciar bajo presión a los dirigentes nacionales, que son progresistas, izquierdistas, antiimperialistas. Es decir, del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo. That's ousted Bolivian president, Evo Morales.